Así que nos alegramos grandemente, anda con su hija, ¿verdad? Una muchacha de talento, que dibuja precioso, hay que ver ahí los dibujos que esta allá, hace. Pero así es esto, pero hermano, Salí le, le va a dar un, un saludito a ella. Así que estamos contentos, para mí es un placer dejar con ustedes al Pastor Manuel Silier. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, lo vivo, lo adoran lo vivo lo alaban, lo vivo lo glorifican, lo vivo le, de, le dan gloria y honra al Señor, lo vivo dicen santo, lo vivo dicen santo, santo, santo, gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios en esta noche, Dios bendiga a todos los caballeros y a la iglesia en general y a las amistades, gloria al Señor. Así de pie, solo quiero darle un minuto a mi niña, que lo salude a todos y luego empezamos con la palabra de Dios. Amén. Este fuego está encendido y hay que aprovecharlo. Gloria a Dios. Pasa por acá, bebé. Mi hija Kerry Silié, mi primogénita. Ella, Dios le ha da dado un talento muy bonito de pintar. Ella es artista, gloria al Señor, y también es la pianista de la iglesia. Por eso se queda mirando mucho al pianita, porque el pianita aquí juega con ese piano y ella se queda así, wow, así quiero aprender yo, pero gloria a Dios. Amén, que el Señor les bendiga hermanos, Amén. que el Señor les bendiga más. Amén. Estoy bien agradecida con Dios por estar aquí en este lugar. Espero que ustedes se gocen con la palabra que Dios trajo en este momento. Pongan atención a cada palabra, porque a todos de aquí ustedes se pueden llevar algo, Dios se puede hablar. Entonces llévense todo, pongan atención porque a todos aquí Dios le quiere hablar a través de la palabra Amén. Gloria a Dios Reciban saludos de mi esposa Laura Silie Y de mis otras dos hijas que se quedaron con ella en casita No pudieron venir porque tuvimos una actividad eh, como iglesia en el día Estaban un poco cansadas pero estamos aquí nosotros El libro de Hechos capítulo 9 vamos a leer dos porciones hoy una está en Hechos 9 y después nos vamos a ir a Éxodo 3 Gloria al Señor, Aleluya Gloria a Cristo, Aleluya esta actividad tiene un lema precioso que a mí como pastor o evangelista me encanta, Gloria a Dios y el lema es escuchando la voz de Dios ¿Cuál es el lema? Escuchando la voz de Dios. Y el tema de esta palabra en esta noche es la voz de Dios que cambia. Gloria a Dios. Diga conmigo, la voz de Dios que cambia. Ese es el tema en esta noche. Aleluya. Estamos en Hechos capítulo 9, versículo 3 al versículo 7. Leemos la palabra de Dios. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Uy esa menta pobre Dios bendiga al Pastor Vélez que ya tenían un tiempo de no verlo Pero qué bueno Pastor que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente Vamos a ver si aquí hay pentecostales que creen en la Trinidad Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Ahora sí. Aleluya Hechos 9.13 en adelante Dice Más yendo por el camino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 a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Éxodo capítulo 3. Aleluya, Éxodo capítulo 3. Vamos a leer verso 4, verso 5. Aleluya. Éxodo capítulo 3. Aleluya, queremos que todos los tengan. Versículo 4 y versículo 5 de Éxodo 3. Aleluya. Éxodo 3, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra, Aleluya. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Palabra de Dios Padre que estás en los cielos, en esta hora Dios mío, aleluya, úsame Dios mío como instrumento Padre en el nombre poderoso de Cristo. Gracias Señor amado Porque tú eres bueno y maravilloso Habla a este pueblo Habla a los caballeros Las damas, los jóvenes, los niños Las visitas A todos en general Dios mío Padre Que esta palabra Dios mío Traiga cambio a nuestra vida Que esta palabra transforme Corazones Que esta palabra Dios mío Llene nuestro espíritu Padre amado En esta hora Dios mío Quiero que me use Dios mío Como nunca me ha usado Padre amado Aleluya y que haya milagro Manifestación Salvación Liberación Que haya restauración Dios Dios mío en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu contrario y que el único espíritu autorizado para mani seguirse manifestando que es el Espíritu Santo amén y amén tome asiento por favor aleluya pero no siente la alabanza gloria a Dios aleluya diga fuerte conmigo la voz de Dios que cambia Ese es el tema en esta noche, quiero hablarte de cambio, lo que hace la voz de Dios y cuando hablamos de cambio estamos hablando de una palabra que quiere decir metanoia, que es cambio de mente también estamos hablando de que cuando hablamos de cambio estamos hablando de nuevos comienzos de una nueva vida estamos hablando de empezar de cero estamos hablando también de volver a intentarlo nuevamente tal vez lo intentemos Intentaste una vez, fracasaste, pero Dios te dice, vuelve a intentarlo de nuevo y verás mi gloria. ¿Cuánto alaban al Dios de la gloria en esta noche? Aleluya. Cuando hablamos de cambio, estamos hablando de transformación, de algo diferente. Y en esta noche yo me quiero centrar en dos personajes muy poderosos de las sagradas escrituras. Dos personajes que para mí personalmente, como pastor, ministro yo pienso considero que después de nuestro Señor Jesucristo porque él era Dios también los dos personajes más usados en la Biblia son estos dos personajes el cual era Saulo que después vino a ser Pablo y era Moisés eso soy yo tal vez usted dice no pastor posiblemente era Isaías más usado que ellos tal vez Daniel o tal vez David a otro personaje que tal vez usted considere pero para mí mí como pastor yo quiero hablarte de estos dos personajes porque considero que fueron los más usados y ya te voy a explicar por qué, gloria al Señor, aleluya, déselo fuerte al Dios de la gloria en esta hora, aleluya, mi alma adora al Dios de la gloria, aleluya, la Biblia dice que Saulo de Tarso, este hombre, aleluya, era descendiente de la tribu de Benjamín y nació en aquella ciudad llamada Tarsi, aleluya, pero qué pasa que en su niñez, en su aprendizaje, él fue criado, aleluya, los pies de un hombre llamado Gamaliel Gamaliel no era cualquier persona Gamaliel era un hombre letrado en la palabra de Dios era un hombre rabino era un hombre que sabía la palabra hermano a profundidad ustedes se recuerdan que en Cierta oportunidad cuando estaban los discípulos predicando y buscaron consejo, donde Gamaliel le dijeron: Gamaliel, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de hecho, señal manifiesta ha sucedido. Y Gamaliel le dijo: Yo le voy a dar un consejo a ustedes. Recuerden que en tiempo pasado se levantó un grupo diciendo que era alguien y ese grupo pereció. Después de ellos se levantó otro grupo y sucedió lo mismo. Yo le aconsejo a ustedes que si estos hombres no son de Dios aleluya ellos perecerán de igual manera igual que los otros grupos que se han levantado aleluya pero si estos hombres son de Dios aleluya ustedes están luchando contra Dios porque lo de Dios no lo detiene nadie gloria a Dios el avance y el crecimiento de la obra de Dios el diablo no lo puede oponer no importa que se levanten los brujos satanita quien se quiera levantar en contra de la iglesia la Biblia lo que Dios ha dicho que va a ser con ustedes Él lo va a hacer por encima de quien sea cuánto alaban a ese Dios Maravilloso, aleluya Entonces este hombre fue quien instruyó a, a, a este muchacho llamado Saulo, aleluya Era un hombre que había sido criado en la enseñanza judaica Era hombre celoso con el judaísmo Según él, los pensamientos de él, la, aleluya la, la crianza que le vieron, lo que le enseñaron a él Según él, él pensaba que estaba en lo correcto él pensaba que lo que le habían enseñado era así 100% agradable ante los ojos de Dios entonces cuando la iglesia comienza a avanzar mucha gente se convertía mucha gente venía en a Cristo aleluya él se levanta contra la iglesia pensando él que la gente de Jesucristo era una epidemia era algo que era contra el judaísmo era algo aleluya que no estaba agradando al Dios del cielo porque él pensaba que el que tenía la verdad absoluta era él Él pensaba que lo que le había enseñado Gamaliel era lo correcto Entonces él decía voy a buscar esa gente donde quiera que esté Lo voy a perseguir, lo voy a matar, voy a sacar la mujer del pelo de la casa La voy a arrastrar por la calle y voy a buscar carta donde los sumos sacerdotes para que me den esa autoridad Oiga esto Él pensaba que haciendo eso Estaba agradando a Dios Él pensaba que persiguiendo a los cristianos Aleluya Él tenía el reino de los cielos ganado Pero él estaba errado Él estaba equivocado Porque él mismo testifica después y dice Por ignorancia yo hacía todo lo que yo hice Gloria a Dios mi alma adora el Dios de la gloria, y dice que él buscaba gente para matarlo. Un día agarraron a Esteban, Él está presente en el asesinato del joven o el predicador llamado Esteban. Aleluya, y dice la Biblia que agarraron piedra, comenzaron a tirar piedra contra Esteban y comenzaron a apedrear a aquel joven, y él está ahí, presente, presenciando la muerte de aquel joven llamado Esteban, pero Esteban cuando le están tirando piedra cuando lo están matando Esteban tiene una experiencia con el Dios de la gloria él le está predicando a ellos y él dice veo los cielos abiertos y veo al Padre y al hijo a la diestra del Padre y le dice Padre no le tomen cuenta este pecado a ellos gloria a Dios, Esteban murió adorando y glorificando al Dios de la gloria. Pero qué pasa? Cuando Esteban lo matan, dice la Biblia, y agarraron los mantos, la ropa de Esteban, se la quitan a Esteban y sabe dónde la fueron a poner a los pies de Saulo de Tarso. ¿Cuántos saben que nosotros los cristianos tenemos unción aten la ropa? ¿Cuántos saben que nosotros los cristianos tenemos unción hasta en los huesos? Hello, hello, hello. Si no me crea a mí, pregúntele a liceo a que cuando usted esté allá arriba en los cielos, que Dios se lo lleve. ¿Qué fue lo que pasó contigo cuando estaba en la tumba muerto? Aleluya. Y él le va a decir: Yo estaba ahí muerto, pero fueron a enterrar a otro muerto. Y cuando chocó los huesos de él con los huesos míos, la unción que yo tenía lo resucitó a él. Gloria a Dios. Lo resucitó. Y el muerto salió corriendo. Y el muerto salió, aleluya, ¡Aleluya! detrás de los que iban corriendo. Entonces qué es lo que pasa, aleluya. Que este hombre, Saulo de Tarso, él perseguía a la iglesia y él perseguía a los cristianos. Y él va donde los sumos sacerdotes. Ahora quiero ir a Damasco. Había azotado la iglesia en Jerusalén, había azotado la iglesia en sus alrededores y ahora dice, voy para Damasco. Pero cuando él está, que va rumbo a Damasco, la Biblia no registra si iba a pie, si iba a camello, si iba a caballo. Lo mayor, la mayoría de predicadores dice, y lo tumbó del caballo. La Biblia no dice que iba en caballo. Ay, santo, mira cómo me miran algunos ahí. <ríe> santo. Pero sí dice la Biblia que de repente vino un resplandor muy fuerte Vino algo que sucedió en ese momento El cual dejó a Saulo de Tarso ciego Y cuando él queda ciego Lo tumbó al suelo Posiblemente iba caminando en camello No sé Pero él cayó al suelo Y se escuchó una voz que decía Saulo, Saulo ¿Por qué? Me persigues. Y él decía. ¿Quién tú eres señora? Y qué tú quieres que yo haga Ay Saulo dura cosa te dar cose contra el aguijón Aleluya Saulo Oh se te va a decir lo que tú tienes que hacer de hoy en adelante Ve a tal lugar, tal dirección Que ahí se te va a decir lo que tú tienes que hacer Pero la voz que escuchó el apóstol Pablo No fue la voz del sumo sacerdote No fue de Caifá, No fue la de Herodes La voz que escuchó el apóstol Pablo fue la voz del Cristo de la gloria resucitado fue el Cristo poderoso alabado sea Dios aleluya esa voz que cambia esa voz que transforma esa voz dulce esa voz de autoridad esa voz que llena esa voz que muchos de ustedes la han escuchado porque escuchar la voz de Dios la puede escuchar audiblemente la puede escuchar en el espíritu La puede escuchar en sueños En revelaciones Cuando su pastor predica Cuando viene un invitado Cuando viene un profeta La voz de Dios habla a tiempo Y fuera de tiempo, gloria a Dios La voz de Dios te confronta La voz de Dios te corrige La voz de Dios llega a ti, gloria a Dios Y si usted abre el corazón La voz de Dios te cambia Qué lindo escuchar la voz de Dios. Entonces, la voz de Dios le dice, ve a tal calle, ahí se te dirá lo que tú tienes que hacer. Pero qué pasa, que en esa dirección que le dio, había un discípulo llamado Ananías, que viene el Espíritu Santo y le dice, Ananías, prepárate porque viene un hombre a visitarte y a tu casa voy a mandar a Saulo de Tarso. Y Ananías se asusta, pero Jesús... ¿Y qué es eso? Y es que acaso tú no sabes que es el que anda matando, los cristianos lo anda persiguiendo porque lo manda a mi casa ahora. Me imagino a Anaría turbados, hermano. Usted se imagina que de repente le digan a usted, aleluya, a su casa van a llegar los del grupo Isi de allá de Siria. Usted le pone las que a todas las puertas, hermano. Y busca más cerradura. ¿Quién ellos? A mi casa no entran. Y si Dios lo manda, Usted se imagina esa escena ahí lo mando a Saulo y le dice aleluya Dios Ananías no tenga temor de él porque instrumento útil me es él para anunciar el evangelio a los gentiles gloria a Dios aleluya instrumento útil en otra palabra Saulo escuchó mi voz esa voz se le metió por dentro esa voz lo cambió y ya Saulo no es el mismo Saulo de hoy en adelante ya no será Saulo sino que será Pablo gloria al Señor Señora, era Pablo un hombre usado por Dios grandemente un hombre aleluya escogido un hombre transformado un hombre cambiado ahora verá la diferencia cuando Saulo lo agarra y exactamente le dijo a los que andaban con él porque los que andaban con él escucharon la voz pero no vieron a nadie y de todo el grupo el único que quedó ciego fue Saulo de Tarso ¿por qué los otros no quedaron ciegos? Porque Dios tenía a propósito que fueran ellos que lo llevaran a la dirección que Dios lo mandó. Porque si lo deja ciego a todo, pastor, ¿cómo iban a llegar a la dirección? Entonces, Dios es inteligente, hermano. Dejó ciego a este para que los otros lo lleven. Ay, santo Jehová. Llévenme esa dirección Ahí hay un hombre de Dios Llévenme ahí Y cuando van y lo llevan Yo me imagino que tocan la puerta Aleluya ya Ananía lo estaba esperando Entra siervo de Dios Aleluya Escogido el instrumento útil de Dios Y dice la Biblia Que el Espíritu Santo le dio instrucciones Para que él orara por Saulo de Tarso Para que Saulo de Tarso recobrara la vista nuevamente Llegó Ananía yo me imagino con la unción del Espíritu Santo le pone la mano a Saulo de Tarso inmediatamente cayeron como escamas de sus ojos y ya tenía la vista nuevamente pero dice la Biblia, aleluya que el apóstol Pablo, aleluya inmediatamente comenzó a testificar comenzó a predicar en la misma ciudad el apóstol Pablo no perdía tiempo, aleluya porque cuando el hombre y la mujer han tenido un encuentro con Dios tiene que haber un cambio poderoso tiene que haber algo, aleluya, que esté agradecido, agradecida. Eso que decía el pastor, quiero que ustedes traigan almas, que ustedes inviten gente. Queremos hacer ese bautismo, aunque esté frío, pero queremos meter a esa gente, aleluya, al agua. Meter hombres y mujeres viejas que salgan nuevos en Cristo. Y que se quede el hombre viejo debajo de las aguas y la mujer vieja sepultada debajo de las aguas. Y que salga el nuevo hombre, la nueva mujer que Dios quiere que usted sea. Amén. Aleluya. Y ahora le voy a explicar por qué yo pienso que Saulo de Tarso el apóstol Pablo fue el hombre del Nuevo Testamento más usado por Dios usted puede decir, no fue Pedro, aleluya, pero yo le para mí le voy a decir por qué, porque el apóstol Pablo, si usted lee toda la sagrada Escritura, el apóstol a los gentiles, aleluya, que incluso cuando eh, eh, Judas eh, entregó a Cristo y Judas se ahorcó, los discípulos, hermanos, se desesperaron y buscaron a dos personajes, echaron suerte sobre ellos para ver quién iba a ser el sucesor de Judas, pero sabe en la suerte que ellos tiraron no estaba el plan y el propósito de dios ellos se adelantaron al plan de dios porque en el plan de dios y lo que dios tenía determinado allá arriba en los cielos no era el que ellos escogieron era saulo de tarso que iba a ser el apóstol pablo que iba a ocupar el lugar de judas Qué silencio aleluya ¡Santo! y qué fue lo que dije santo el apóstol Pablo vino a ocupar ese, ese. ¿Cómo le puedo explicar? Esa plaza que quedó disponible el apóstol Pablo. Oiga esto, ¿por qué fue tan grande el apóstol Pablo usado por Dios? Porque fue el hombre que más iglesia levantó en el Asia Menor, la mayoría de iglesia la levantó. El apóstol Pablo, gloria al Señor. El apóstol Pablo, aleluya. Era usado en milagro, en liberaciones, resucitando muertos El apóstol Pablo, hermano, aún a los espíritus inmundos, aleluya. Espíritus que lo querían engañar, decía, ustedes son siervos del Dios viviente, te reprendo demonio. Aleluya, la gente caía pataleando, alabados y a Dios. Un hombre con un discernimiento terrible, aleluya. El apóstol Pablo fue usado por Dios poderosamente. Y si usted lee todas las cartas del Nuevo Testamento, en su gran mayoría, quien la escribió fue el apóstol Pablo para la gloria de Dios. Es que Dios cambia, es que Dios transforma. Un hombre malo, un hombre asesino, un hombre perdido, entonces Dios lo convierte en un hombre de bendición. Por eso es que no importa caballero Cada uno de ustedes tiene un pasado Tal vez las damas, los jóvenes, aleluya Tal vez yo no sé, no lo conozco muy bien Pero su pasado tal vez Que usted era un borracho, un drogadito Un brujo, alguien violento Que golpeaba a su esposa Pero llegó Cristo, escuchó la voz de Dios Y Cristo lo cambió Cristo lo libertó Cristo hizo algo en usted Y ahora, y ahora es una nueva persona Porque escuchó la voz de Dios Aleluya Es que lo que Cristo hace Lo hace bueno Lo que Dios hace Cuando Él llega Las cosas cambian por eso el apóstol Pablo no le tenía miedo ni a la misma muerte y él decía porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es ¿eh? gloria a Dios aleluya oh, oh, oh. y él decía en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece mi alma adora a Dios aleluya el apóstol Pablo hermano era un hombre que se aleluya te, le predicaba a, un, a la gente de gobierno hermano un día agarró al rey Agripa y le pegó una evangelizada tan fuerte a ese rey, que el rey terminó diciendo, por poco me persuade a ser cristiano. Y el apóstol le dice, ya si por poco, por mucho, es lo que tú debes de hacer. Hermano, el apóstol Pablo... Por eso Dios lo escogió, porque era un hombre de autoridad Y podía ir a las autoridades a predicarle delante de reyes y sacerdotes Y gente de alta jerarquía hermano El apóstol Pedro era tremendo en milagro, terrible El apóstol Juan tremendo Pero no tenía la capacidad que tenía el apóstol Pablo Un hombre letrado, dicen los expertos, los teólogos Que el apóstol Pablo sabía hablar más de cinco lenguas Era un hombre sumamente inteligente por eso fue que Dios lo usó hermano tan grandemente a él fuertemente al igual que Dios o so Salo de Tarso, caballero te tengo palabra de Dios, yo quiero usarte así, a ti grandemente, gloria a Dios, para llevarte donde están las autoridades, los lugares de gobierno, dama, Dios te quiere usar, jóvenes, prepárate, estudia, necesitamos jóvenes, aleluya, en el Senado, en la Casa Blanca, necesitamos jóvenes, en los lugares gubernamentales, donde se toman las leyes de este país, en las cortes, necesitamos gente de Dios. Oh si yo fuera usted yo le diera ese aplauso a Dios más fuerte Gloria a Dios Porque verdaderamente necesitamos gente Aleluya con autoridad en estos tiempos Gloria al Señor Aleluya Y el apóstol Pablo Fue un hombre que se guardó para Dios Un hombre que dio su vida para Dios Un hombre Aleluya que formó tanto ministerio, tantos pastores, tantos evangelistas, tantos obreros, un hombre, un ejemplo. Él decía, aleluya, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, él tenía, hermano, firmeza en lo que estaba diciendo, tenía testimonio, sigan mi ejemplo, así como yo he seguido el de Cristo. El apóstol Pablo hermano no andaba con juego No era un cristiano huichiguachi Eso dicen los boricos, hermano No, no, no hermano no era huichiguachi O sea que no era sancochado No era un cristiano flojo hermano No era un cristiano gelatina no era un cristiano mayonesa, no. Era un cristiano poderoso, gloria a Dios, aleluya. Era un cristiano de poder y de autoridad, mi alma, adora al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Amén. ¿Saben qué hacía Pablo? Cuando lo azotaban y lo maltrataban y lo metían al calabozo, usted piensa que comenzaba a llorar. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Alguien que me ayude. Comenzaba a Cantar a Dios Al apóstol Pablo Le relata la persecución de él. Y él comienza a decir, he sido azotado tantas veces, he sido apedreado, he tenido naufragio, he sido tantas cosas. Pero algo que me impacta de él era que la gente llegaba, lo apedreaban, lo dejaban por muerto. Y dice la Biblia, y el apóstol Pablo se sacudía la ropa, se levantaba y seguía predicando. Gloria a Dios, aleluya. Seguía predicando. La gente lo dejaba por muerto y él se levantaba como si nada. Y seguía predicando. ¡Ay Dios mío! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted siga para adelante Que nada lo detenga ¡Gloria al Señor! ¡Oh! Hermano mire A veces yo me molesto Porque hay a veces caballeros Que son medio flojos Como le explico Que alguien lo miró mal ¡Aleluya! Que alguien no lo saludó ¡Ay que el pastor! ¡Aleluya! ¡Ay me hizo más una vergüenza! Ya no voy a esa iglesia ¡Mire hermano! Póngase los pantalones Donde deben estar ¡Gloria a Dios! Póngase la correa bien puesta Póngasela donde va sí. Aleluya Y otro problema que tenemos pastor Que ahora que yo soy pastor hermano eh, A veces medio cansan a uno ¿sabe? Y le voy a decir por qué porque aparecen unos cuantos por ahí Es que por mí lo dijo el pastor Es que a mí yo sé que me está tirando a mí Y sabe que yo le digo a la iglesia Tú que dices que por ti lo estoy diciendo Claro que por ti es que lo estoy diciendo Claro que por ti es Yo no estoy predicando por el que no vino Yo estoy predicando por el que vino Gloria a Dios, aleluya Yo estoy predicando por los que están presentes Basta ya de cristianos Hermanos ñoños cristianos asmáticos que todo le afecta el apóstol Pablo hermano usted imagina que usted lo agarren a pura pedrada y que le pongan los ojos como que le picaron 10 avipas de esas grandes hermanos. Caballota le llaman en mi país de la grandota. ¿Mm? Y usted que ni puede ver con los ojos. ¿Ah? ¿Usted cree que es fácil? Y agarrar y seguir predicando. ¿Mm? Aleluya El apóstol Pablo hermano Era un hombre que se paraba firme Y es más ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Yo sé vivir humildemente cualquiera que sea mi situación Yo sé tener en abundancia como tener en escasez Yo sé aleluya quién soy En otras palabras Gloria a Dios Estoy acostumbrado a dormir bien como dormir mal A comer bien como comer mal A estar en buenos lugares como en lugares pobres Aleluya En todo me gozo con mi Señor Aleluya o sea que el apóstol Pablo Si había hoteles Cinco estrellas Él dormía bien Pero si había hoteles Millones de estrellas Que uno se tira de interferia Y ve millones de estrellas para arriba Él dormía bien también Él no andaba hermano con cuentos Incluso le decía a la gente, yo no quiero ser gravoso con usted ni se le descarga a nadie. Por eso cuando tengo que hacer mi tienda de campaña, la fabrico. A que nadie ande diciendo ahí, no, es que yo soy el que lo mantengo a él. Yo soy el que le doy a él. Para que nadie se esté jactando ni pegándose en el pecho. Si yo tengo que hacer, aleluya, mi trabajo, yo lo hago, gloria a Dios. Porque yo quiero predicar las palabras con libertad. Yo quiero predicar las palabras con unción, gloria a Dios. El apóstol Pablo, hermano, era un hombre de Dios. ¡Aleluya, poderoso! Ahora bien. El otro pasaje, Moisés, le voy, a le voy a explicar por qué yo considero que Moisés era demasiado grande, también el más usado en el Antiguo Testamento, aleluya, y le voy a explicar por qué. Dice la Biblia, y él está en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro. No todos los suegros y las suegras son malas, hermanos, Ayúdenlo de vez en cuando. Pastorele las ovejas, pastores que aquí no hay ovejas, lávele el carro. Métale me, me, brillo esa llanta, ahí está pastoreando ovejas. Ah, llévelo a comer de vez en cuando, llévelo a comer, aleluya. Alguno como que se le fue el gozo. Entonces, él pastoreaba a las ovejas del suegro en el desierto. Y dice que cuando él está en el desierto, de repente él ve una zarza, que la zarza está ardiendo, pero no se consume. Y esa visión le llama la atención. Porque lógico, si hay una planta, una zarza, está ardiendo en fuego, tiene que quemarse, ¿sí o no? Amén. Entonces, él dice, esto está raro. Hmm. Mi país dice, eso está chucky, hmm. eso está extraño, una salsa. Yo imagino que cuando él ve la gran visión, tal vez salió corriendo, ¿y esto qué es? Como hacen los venados, cuando usted sale al monte a cazar el venado, usted sale con la escopeta y usted tira el tiro, aleluya, y hace ¡pau! si no le pegó, el venado sale corriendo. Pero al minuto, ¿sabe qué hace el venado? Él regresa para atrás a ver a qué es lo que él le está corriendo A ver qué, de dónde salió eso Y llega el venado, mire de pasito A ver de dónde salió Y ahí es donde el cazador llega por segunda vez ¡Pum! y lo mata hermano Entonces Moisés yo me imagino que él ve la salsa Y él sale corriendo Pero espérate, yo tengo que ver que lo que está ahí Ahí está Jehová esperándolo Para darle el tiro de gracia No hermano, no era el tiro de gracia Era para cambiar a Moisés hermano Y de repente él se está acercando pero cuando él se está acercando escucha una voz que sale de la zarza y le dice Moisés, Moisés quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás tierra santa es Aleluya Moisés quita el calzado y entonces Dios comienza a hablar con él esa voz ese día... Cambió a Moisés esa voz ese día, transformó a Moisés, aleluya. Porque de repente Dios le dice: Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob, y tú eres el hombre para ir a libertar a mi pueblo en Egipto, porque su clamor ha subido delante de mí y yo te he escogido a ti para que tú vayas a ser el libertador. Pero quién era Moisés Moisés era un fugitivo Moisés era un criminal había matado a un egipcio Moisés andaba huyendo de la justicia egipcia es que a Dios no le importa Quién tú eres o hayas sido El récord para Estados Unidos tal vez lo tiene dañado Pero para el Dios del cielo Él te lo limpió ya hace tiempo Gloria a Dios Él limpió tu récord Y allá arriba en el cielo Él no te ve como alguien que tiene un mal récord Él te ve como alguien Que fue santificado, lavado Con la sangre del Cordero Amén Ahora bien, Dios está hablando con él para que él vaya a los egipcios. Dios que quiere y Moisés que no quiere. Y le dice a Moisés, Jehová: Pero, ¿y quién eres tú para que yo vaya a los egipcios? Yo soy el que soy. Dile a Faraón: Yo soy, te ha enviado. Oiga eso. Y Moisés, Señor, pero no, y que tú sabes que yo no sé hablar. Yo sé que tú no tú eres medio tartamudo tal, tal, Pero ahí está tu hermano Aarón Que él te servirá como vocero Como alguien que hable por ti Ve tú con la vara que tú tienes Y él que hable por ti Lo que tú le digas que diga, Él va a decir No Jehová y comenzó a ponerle Un sinnúmero de excusas a Dios Y Dios le dice Esa vara que tú tienes en la mano Tírale en el suelo Moisés y la tira en el suelo y llega a Dios y convierte en serpiente la vara. Y está la serpiente detrás de Moisés. ¡Ay, ay la serpiente! ¿Cuánto le tienen miedo a la culebra? más sincero, Levánteme la mano. ¡Ay Dios mío, mírelo ahí, pastor! ¡Santo sea Dios! ¡Aleluya! ¡Mire, hermano! ¡Sale Moisés la carrera! ¡Ay, la serpiente! ¡No le tenga miedo! ¡Agárrala! ¡Mire, hermano! No sé si estaba temblando, no sé si era una especie de anaconda o de boa, yo no sé hermano. O calcaver y la agarró y se convirtió en una vara de nuevo. Y le dice Moisés, ahora entra tu mano en tu seno. Haga así conmigo, mano derecha, mira así, haga así. Entra tu mano en tu seno. ¿Sabe qué hay ahí, su mano derecha debajo? Hay algo que se llama corazón, oiga esto, corazón, entra tu mano derecha en tu corazón y sácala de nuevo. Y cuando él sacó la mano, la sacó llena de lepra, porque el corazón estaba leproso, estaba en pecado, el corazón decía tú eres un asesino, era un criminal era un fugitivo, era todo lo malo y le dice a Dios nuevamente, vuelve y métela de nuevo y la volvió a meter pero cuando él la volvió a sacar la mano estaba hermano sana porque Dios cambió el corazón de Moisés el corazón malo que tenía se lo transformó, se lo cambió ay Dios mío Padre esta noche Dios va a cambiar corazones esta noche Dios va a transformar corazones de gente que han venido con corazones heridos con corazones hechos pedazos con corazones que lo han hermano atravesado Dios te sana el corazón en esta noche arrabasando no importa qué te han hecho Dios te dice perdona saca todo lo que tiene ahí sácalo no importa ay pastor pero es que si yo le cuento usted llora si tenemos que llorar, lloramos juntos, lloré junto con su pastor, pero perdone. Saque todo eso. Liberes, hermano. Bueno, para hacerle la historia larga-corta, Dios convence a Moisés y Dios comienza a usar este hombre poderosamente en Egipto, ya usted conoce la palabra tal vez más que yo y dice que allá Dios lo usó grandemente con las diez plagas libertó el pueblo de Egipto aleluya, dice que están frente al mar rojo, lo ponen las la vara, se abre pasan al desierto, aleluya cierra el mar rojo, mueren los egipcios ahora está Moisés en el desierto nuevamente y estando en el desierto había tantos milagros oiga bien, en el desierto, aleluya dice la Biblia, aguas amargas Dios. Dios la convirtió en dulce aleluya el pueblo quería pan dios le abrió el cielo y mandó maná aleluya el pueblo quería carne porque se cansó del maná y dios le mandó codornice el pueblo quería tomar agua y no había agua y dios le dice aleluya moisés golpea la peña y de una piedra salió agua gloria a dios la vara de moisés rebeldeció oh gloria al señor aleluya cuántos milagros vio moisés de parte de dios aleluya óigame bien un hombre que era malo, un hombre criminal, ahora es Moisés el hombre hacedor de milagro y de maravilla. pero eso no es todo, te voy a decir algo más impactante de Moisés, usted sabe que Moisés fue el hombre que Dios le reveló la creación desde antes de la fundación del mundo, Dios se la reveló a Moisés y le dijo, aleluya, en el principio creó Dios los cielos y la tierra gloria a Dios, el mar y todo lo que en ellos hay y esto pasó, y pasó así y así, y así, le reveló todo el génesis, se lo reveló a Moisés pero usted cree que Moisés era cualquier cristianito, cualquier seguidor de Dios. No, no, no, no. Moisés era un hombre que subía al monte y hablaba con Dios 40 días y 40 noches. Hay gente que quiere escuchar a Dios, quieren que Dios, la voz audible, hermano. Y cuando Dios le manda y le pide un ayuno, no hacen un ayuno ni hasta el mediodía. Espérense, espérense, déjenme condenme. No vaya a ser que hayan unos cuantos que me quieran apedrear ahora. Hello. No aguantan un ayuno ni del mediodía. Porque cuando comienzan a hacerlo, unos dolores de cabeza. Ay, que me duele la cabeza. Ay, que la jaqueca. Ay, que esto y que lo otro. Hello. Y es donde comienza el, el enemigo a pasarle todos los bufés chinos que hay por el área metropolitana. Y los bufés americanos. Y comienza ahí, hermano. Y el restaurante brasilero. Que eso es la gloria de Dios. Cuando le traen toda esa carne. Hello. a los señores, los caballeros. Entonces, déjelo a Dios. Entonces, hermanos, hay gente que quieren voz de Dios, quieren que Dios les revele y Dios le lo manda a ayunar y no pueden ayunar. Los manda a orar y se quedan dormidos a los cinco minutos. Ahí están roncando, hermano. Mayormente los caballeros ya, ya, ya lo viste papá Ya lo viste Porque que trabajamos duro Pesado hermano Bien duro Y a veces no cree, hermano Malo que trabajan en concreto ¿Mm? Aleluya Carpintería Levantando casa Hermano Y a veces se ponen Ahora quieren orar Pero como que el cansancio Le gana pero usted como buena dama, como buena esposa, dele un codazo. Ay, papi, despiértate. vamos a seguir orando, papi. Vamos a seguir clamando, buscando la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Moisés buscaba presencia de Dios. Por eso Dios le hablaba, Dios le revelaba. Dice la Biblia y Dios hablaba como Moisés cara a cara. Y dice que le reveló, le dio la tabla de la ley escrita por el mismo dedo de Dios. Hello. Moisés hermano aleluya Vio tanto milagro de Dios Moisés era un hombre, aleluya, que cuando iban en la batalla y le decía a Josué, pelea y date duro con eso, aleluya lo diamalé, destruyelo y subía a un peñasco, subía una montañita y cuando Moisés levantaba la mano, estaba Josué venciendo a su enemigo, y se le cansaban la mano y, y venían los, los enemigos atacando a Josué pero de repente Uri y Aarón se dieron cuenta que la batalla también era espiritual y yo me imagino que Aarón le dice a Uri, Uri, tú te diste cuenta de lo que está pasando el, qué? ¿El qué, muchacho? que, el que muchacho, cuando cuando Moisés baja la mano, el enemigo arrecia. El enemigo va venciendo a Josué. Agárrate en la mano izquierda. Y yo la agarro a la derecha. Y mantengamos la arriba. Gloria a Dios. Y ahí está el uno al otro, otro lado. Levantándole la mano a Moisés. Y durante Moisés tenía la mano levantada. Josué tenía la espada contra sus enemigos. Hasta que lo venció a todos. Aleluya. A veces el pastor necesita gente que le levanten la mano. Y le digan, pastor, vamos para adelante con ese proyecto. Ese templo lo vamos a hacer en el nombre de Dios, gloria a Dios. Lo vamos a edificar, aunque nos salgan callos en la mano, aunque, aleluya, lleguemos cansados, aleluya, vamos a echar para adelante ese templo en el nombre de Jesús. Gente que le levanten la mano, gente que le digan, vamos, si sí se puede. Lo vamos a lograr, gloria al Señor, amén. Y termino con esta palabra: aleluya. ¿Por qué yo pienso que Moisés fue el hombre más usado? Por todo lo que Dios hizo con él, por todo como Dios lo usó ese hombre grandemente revelándole. Hermano, era un hombre, aleluya, que era tan osado por Dios que las naciones, oiga bien de sus alrededores, le temían a Moisés. Las naciones de sus alrededores. Era un hombre de Dios, aleluya, que el mismo Dios le decía a él, mira a Moisés, ese pueblo es rebelde, lo voy a matar a todo en el desierto y de ti voy a hacer una nueva nación. Y le dice, oiga bien, le dijo a Dios, mira a Dios, arrepiéntete del mal que tú quieras hacer a tu pueblo. El único hombre en la Biblia que mandó arrepentirse a Dios fue Moisés. <risa> Santo, ¿cómo es eso, pastor? Lo mandó arrepentirse. Arrepiéntete de lo que tú le quieras hacer a tu pueblo. No lo hagas, no lo hagas ah pues no te preocupes de todos modos todos van a caer en el desierto lo voy a poner a dar vuelta en el desierto por 40 años hasta que todos mueran hermano Dios tremendo y dice la Biblia que lo puso a dar vuelta 40 años pero mire qué milagro tan grande nunca su ropa se envejeció Nunca su calzado se destruyó Porque el Dios del cielo, aleluya Lo guardó a ese pueblo Gloria a Dios, el Dios del cielo La generación jóvenes Josué, Calé Entraron a la tierra prometida Aleluya, oiga hermano Moisés solo vio la tierra, no pudo entrar Pero Moisés era un hombre Demasiado usado por el Dios del cielo Y sabe que le dijo Moisés a Dios Si tú quieres Bórrame de tu libro Hermano decirle algo así a Dios hermano es Algo serio Bórrame de ese libro Y le dijo no yo no puedo hacer eso ¿Por qué te voy a borrar si tú no, no has hecho nada? Yo borraré aquello que, que sí se revelan Pero a ti no Moisés Pero Moisés estaba tan confiado De la amistad con Dios Y de su salvación con Dios Que le, le hablaba a Dios hermano Como un amigo de tú a tú Decimos en mi país Moisés Por esa razón yo creo que Moisés y Pablo, fueron los dos hombres usados. Repeto si usted piensa lo diferente. Eso no salva ni condena a nadie. Pero concluyo con esto, amada iglesia. Necesitamos que la voz de Dios nos cambie. Necesitamos que la voz de Dios nos transforme. Yo no creo en personas. Que tienen un año en el evangelio y todavía siguen diciendo malas palabras Necesita un cambio verdaderamente, necesita un cambio no, no ha conocido a Dios todavía, no lo ha conocido Yo no creo en persona, aleluya, que ya tiene un año, dos años en el evangelio Y todavía sigue robando Tiene que tener un cambio hermano, hay que tener un cambio, hay que nacer de nuevo de modo, segunda de Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura, eh, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio. La voz de Dios nos cambia. La voz de Dios transforma. Ponte de pies en esta hora. <risa> Démosle gracias a Dios por su santa y bendita palabra. Y luego quiero orar por las necesidades Si hay amistades que quieren a Cristo Puedo orar por usted también Oramos al Señor Padre que estás en los cielos Que estás en gloria Gracias por tu palabra, gracias porque ellas son espíritu y son vida Tu palabra es real Padre amado, gracias Señor Ahora bendice este pueblo, bendice esta iglesia en una manera especial Para tu gloria y para tu honra Señor amado Gracias Espíritu Santo, tú eres bueno y eres maravilloso Señor amado Ahora Dios mío, todas las necesidades que están ahí Dios mío Quiero orar por las necesidades en el nombre de Jesús Amén y Amén Si usted Dios le habló y usted necesita una oración si usted quiere, aleluya, oración por alguna necesidad. Tiene una enfermedad y necesita un milagro De parte de Dios Estoy aquí para orar por ti Todo lo que necesiten la oración Pueden salir de su lugar y venga vamos a orar Quiero orar por ti, quiero ministrarte Quiero aleluya declararte una bendición De parte de Dios, aleluya La visita que nos está visitando No sé si todavía no le sirve a Cristo Si todavía, sí si le sirve a Dios, aleluya Qué bueno, gloria a Dios Todos son de casa, todos son cristianos Todo el que necesite un milagro, todo el que necesite Un aleluya, algo de Dios Dios pasa, mi alma adora a Dios, aleluya en esta hora Dios mío, aleluya Padre, gracias, no entonan una alabanza a los músicos por favor, una alabanza aleluya, oh gloria a Dios me gustaría orar por los enfermos hermano Dios está haciendo muchos milagros, muchos, muchos muchos, muchos milagros, sanando gente de la espalda, sanando gente del corazón, gente de la diabetes gente de, de tantas enfermedades lo único que yo quiero, si usted pasa venga con fe, arrebate su milagro arrebate su bendición, venga voy a orar por sanidad, voy a orar por ese milagro, en el nombre de Jesús se ve esa enfermedad, se va lo que te atormenta, se va lo que te persigue se va, usted que no puede dormir en la noche usted que siente espíritu, siente paso, siente cosas raras en la casa en esta noche Dios se la lleva en esta noche Dios lo puede hacer en esta noche, si hay alguien que quiera reconciliar con Dios, alguien que le falló a Dios y quiere, pastor, yo quiero reconciliarme con Dios, yo quiero arreglar mi vida con Dios, yo me gustaría orar por ti en esta noche me gustaría orar por alguien que quiera reconciliar con Dios, ¿quién necesita reconciliarse con Dios? ¿quién necesita, quién necesita reconciliarse con Dios ahí? ¿quién necesita reconciliarse con Dios? Dios te puede perdonar, Dios te puede limpiar, Dios te puede cambiar oh Dios mío, oh, oh Dios mío, oh Dios mío, voy a declarar ese milagro, voy a declarar esa bendición sobre tu vida en el nombre poderoso de Cristo. Llena, Espíritu Santo, llena, llena, llena, eso me sube la alabanza. Padre, en esta hora vengo orando, Dios mío, por tu pueblo. Vengo orando, yo declaro el milagro. Cierra tus ojos, que voy a. Milagro, declaro milagro, declaro milagro, declaro milagro en el nombre de Jesús, declaro milagro, declaro milagro en el nombre de Jesús, aleluya. Te va a reconciliar con Dios, hija. ¿Quién más que va a reconciliar? Levánteme la mano. ¿A quién más se quiere reconciliar? Si hay alguien más, pase por aquí, venga, corriendo. Alguien más que quiera reconciliarse, alguien más, venga, venga, venga. Si alguien más quiere pedirle perdón a Dios, venga, venga, venga. Aprovecha aprovechen esta bendición hay alguien que quiera reconciliarte contigo, alguien más tenemos una persona habrá alguien más que diga pastor yo me quiero reconciliar con dios burra vasaya repite conmigo hija señor jesús ella se va a reconciliar se va a reconciliar ven hija, ahí viene otra alma gloria a dios venga viene llorando viene ayudando viene quebrantada viene quebrantada gloria a dios el espíritu santo te trae hija el espíritu santo te trae dios te va a cambiar de hoy en adelante Esté escuchando la voz de Dios que te dice Reconcíliate y las cosas cambiarán De oye que adelante ¿Qué? ¿Será que hay alguien más que quiera reconciliar? ¿Será que hay alguien más? Hermano, hay una unción de reconcilio. Hay una unción de reconcilio. Ahora Satanás, suelta las almas. Suelta, suelta, suelta, suelta. Suelta esa vida, suéltala. En el nombre de Jesús habrá alguien más que quiera reconciliarse con Dios. Pase, pase, pase. Si hay alguien más, pase corriendo. Pase, pase. Si hay alguien más, venga, venga, que voy a llorar. Voy a llorar, voy a orar, voy a orar. Voy a orar. Para que Dios te perdone, para que Dios te cambie, usted también. Ay, ahí está ese joven, ahí está ese joven, ahí está ese joven. Ay, tenemos tres vidas que se van a reconciliar con Dios: tres vidas, tres vidas, tres vidas, tres vidas, tres vidas que le van a pedir perdón a Dios en esta noche. Esa es la victoria más grande en esta noche. Cuando las almas se reconcilian, cuando las almas se arrepienten de sus pecados, será que hay alguien más que diga, Pastor, yo le fallé a Dios. Pastor, yo, yo, yo estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan. Necesitas reconciliarte. Necesitas pedirle perdón a Dios. Necesitas, necesitas hacer un nuevo pacto con Dios. ¿Habrá alguien más que quiera reconciliarse? ¿Alguien más? Aproveche ahora, aproveche. Tenemos tres personas. ¿Habrá alguien más? En esta hora, yo quiero que las tres vidas que quieran reconciliarse repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche. Repitan conmigo Señor Jesús, en esta noche nos reconciliamos contigo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, ayúdanos a ser de fiel todos los días de nuestra vida y vuelve a inscribir nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borre más, renunciamos a nuestra vida de pecado y nos declaramos libres por tu palabra, en el nombre de Jesús. Pueblo, entienda su mano para la visita, para lo que está reconciliando. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por ellos. Padre, ahora en el nombre de Jesús, declaro liberación. Declaro que de hoy en adelante las cosas cambian. Por Rakatarabasaya, recibe, recibe ahora en el nombre de Jesús. Declaro liberación en tu vida. Declaro que Dios te hace nueva en el nombre de Jesús, Padre. Dios tiene control de ti, Dios tiene control de tu situación, Dios te va a ayudar, anda raba shaya. no importa lo que ha pasado, no importa, anda raba shaya, Dios hace las cosas nuevas, ama raba shaya, anda rabasaya. No Joven, Ama Masaya, recibe ese abrazo. Ella necesitaba un abrazo, ella necesitaba eso. Recíbelo de parte de Dios, hija. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdate, joven, que de hoy en adelante puede escuchar tu voz claramente. Abre sus oídos espirituales, ayúdalo a serte fiel. Todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Anda, Raba Shaya, Dale la victoria, Jehová. Ayúdalo, Dios mío. En el nombre de Cristo. Ahí está Dios tocándote. Dios lo hace porque Él te ama. Uca, anda, Shaya. Sigue la alabanza. Sigan, sigan músicos. Ama, Shanda. Hay una bendición especial. Dios está obrando. Yo declaro milagro. Declaro, aleluya, cielos abiertos. Declaro que Dios hace una obra. Busca, Taramashaya. Padre, que en el nombre de Jesús bendice a tu pueblo ahí bendice tu iglesia ahí, bendice tu iglesia ahí, ahí está Dios, Él lo hace Él lo hace, Él lo hace Él lo hace, oh rababasanda Shaya, declaro milagro, declaro obra extraordinaria, en el nombre de Jesús ahí está Dios, ahí está Dios oh Shanda, declaro que Dios lo hace en el nombre de Jesús Padre, llénala, llénala, llénala llénala, anda Shaya, Padre, ahora, en el nombre de Jesús glorificate Dios glorificate, amas Sham